Un incendio afectó la noche del pasado martes la tienda de electrodomésticos LIR Comercial Que está ubicada en la avenida Frank Rullón de este municipio de San Francisco de Macorís El siniestro que se produjo en la parte del almacén Devoró mercancías valoradas en miles de pesos Los bomberos se apersonaron al lugar para sofocar el fuego que duró por más de tres horas En este intento una de las unidades se accidentó eh, Recibimos una llamada al teléfono de emergencia del cuerpo de bomberos y donde nos decían que en la tienda L y L había un incendio que podría ser de gran magnitud pero que estaban todas las puertas cerradas eh, procedimos a enviar la unidad de salida 1, la B4 y ahora hace dos o tres meses estamos usando una técnica fruto de la sequía que está afectando el país y enviamos ahora el camión contra incendio y luego detrás a los cinco minutos envía este camión cisterna para que le abastezca de líquido o de agua mejor dicho cuando esté en el incendio el camión que combate el incendio no tenga que moverse de su lugar dice el chofer que cuando venía doblando ahí parece que el agua lo llevó, lo movió y lo arrastró y lamentablemente sufrió un vuelco de lado y no hay desgracia eh, humanas que lamentar eh, el ayudante y el chofer salieron ilesos la magnitud del mismo creó una humareda que imposibilitó la visibilidad de los bomberos quienes tuvieron que romper la puerta frontal para poder realizar su trabajo no, él les comercial lo que era paralelo a nosotros el personal de la defensa civil que estaba en el servicio se percató que estaba saliendo un humo y se alertaron de inmediato que realmente fue por el humo que se percataron eh, se estaba iniciando hace aproximadamente 40 minutos. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido detalles de las posibles causas que produjeron el mismo. Sus noticieros Regional, Robinson Polanco.